Hola, en este video vamos a hablar sobre cómo los acuerdos de grupo bajan las tensiones que se presentan a la hora de la evaluación. La evaluación es una herramienta muy interesante, ¡atrás! Van quedando los tiempos en que la evaluación era uno de los peores momentos de la vida. Ahora, la evaluación se usa para reconocer lo que hay y mejorar con mucha mayor frecuencia que antes. Así, con esa intención de mejora, es como podríamos ver la evaluación a partir de hoy. Ya no es necesario que profesores y estudiantes generen tensiones por los resultados de la evaluación. Los criterios de la evaluación pueden ser claros desde el comienzo. El estudiante puede saber desde el primer día qué él evaluarás y cómo va a ser evaluado. ¿Quieres saber cómo esto te ayuda a lograr acuerdos y a resolver discusiones durante el periodo académico y al final? Antes de iniciar la clase, en la coordinación de programa en la jefatura de departamento o en la decanatura de la facultad, te entregaron el sistema de calificaciones de la institución, y el listado de temas por abordar que se diseñaron para el curso que estás orientando según los objetivos del programa. La tarea es revisar el listado de temas y planear el trabajo por hacer. Teniendo en cuenta la cantidad de semanas que se tiene disponible y los momentos de entrega formal de calificaciones que ha definido la institución, diseñas una línea de tiempo que le presentas a los estudiantes en tu primer encuentro, mostrándoles los momentos de la evaluación que has proyectado. ¿Recuerdas el video donde te mencionaba la importancia de caracterizar el grupo? Ten en cuenta esta información, porque el diseño de la línea de tiempo puede variar si detectas la necesidad de darle más o menos trabajo a uno o varios temas. Ya reconoces los temas, el número de semanas que tienes para abordarlos, el número de horas que tienen los estudiantes para realizar actividades complementarias sobre cada tema, así como las mayores dificultades de los estudiantes en sus procesos de formación profesional y sobre todo qué tanto saben sobre los temas que vas a trabajar durante las próximas semanas. Además, tienes presente el horizonte institucional, los objetivos del programa y el tipo de egresado que se quiere formar. Diseñas tu propuesta de evaluación y la presentas junto con todos los referentes que tuviste en cuenta. Luego de exponer tu propuesta, les puedes preguntar si consideran que algún referente no se tuvo en cuenta en este diseño. Si mencionan algún aspecto que vale la pena meter dentro de lo que has propuesto, tomas nota y les presentas tu propuesta después. Si mencionan que están de acuerdo con lo expuesto, puedes entregar la versión final y decir que sobre esos acuerdos se basará el curso, el tiempo de trabajo independiente y la evaluación durante las siguientes semanas. ¿Puedes dimensionar todo lo que estás enseñando con esta práctica evaluativa? ¿Puedes dimensionar todo lo que vas a aprender al implementarlo y cómo esto mejora tus prácticas pedagógicas y educativas cada día? ¿Qué tal si escribes la experiencia y la publicas? Muchas gracias por estar en Aulas de Calidad, profe, porque tú tienes mucho por decir.